Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Henry Pineda y quiero invitarte para este día jueves 22 de noviembre a una charla en línea. ¿Qué vamos a hacer aquí? Te voy a regalar una tabla al catero. Esta es la tabla que te voy a regalar. Tiene una cámara frontal y una cámara posterior. 16 gigas de memoria interna expandible a 32. Además tiene radio FM. Y lo chévere que tiene esta tabla es que tiene una... Eh, aplicación TV, Live. eso significa que si tienes un televisor inteligente, desde aquí mandas la señal. a la tabla le acompaña este estuche de cuero negro original marca Alcatel y adentro tiene una sorpresa bien bonita, es este teclado Bluetooth las tres cosas tienen un solo producto, recuerda, jueves 22 de noviembre para participar de este evento tienes que hacer dos cosas, la primera suscribirte a mi canal y la segunda el día del evento tienes que comentar algo en el chat aunque sea la palabra hola, con estos dos requisitos participas en el sorteo y te puedes llevar esta tarde. La hora final se encuentra acá abajo en la descripción del video, no me falles, va a estar brutal esa charla, nos vemos pronto, chao.